Qué pasa chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, ya sé que vengo un poco tarde, muchos de vosotros habréis empezado ya a jugar a la nueva actualización de Crash of Cards Pero yo hasta el momento no había podido Y como sé que a vosotros os gusta que yo suba vídeo, bueno, vamos a jugar un rato Voy a ver todo lo nuevo que hay, que no lo sé, no he visto nada Y lo vamos a ver juntos chicos, ya sabéis, si tenéis ganas de estar un rato conmigo Aquí vamos a ver todo lo nuevo y vamos a hablar un poquito Así que... Bueno, tengo aquí delante el fondo de pantalla Que así de primeras veo que hay un evento navideño No sé muy bien cómo irá Bueno, he pinchado Vamos a ver, evento navideño Ha llegado la nueva temporada navideña Conduce el trineo de Papá Noel Para recoger recursos y desbloquear algunas recompensas fantásticas con bueno, los recursos, se encuentran destruyendo elementos dentro del mapa, se ganan destruyendo vehículos enemigos. Vale. Y bueno, y parece ser que nos van a dar regalos. No sé si será fácil o difícil conseguir esos elementos. Muchos de vosotros ya lo sabréis. Ahora nos meteremos a jugar un poquito. Luego, más adelante, abriremos máquinas, chicos, que sé que os gusta. Y nada, en principio, como. Puedo apreciar aquí. Parece ser que vamos a poder conseguir en cada mapa una bola navideña. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, porque imagino que habrá nuevos coches. Bueno, este es nuevo, no hay legendaria. Hay uno épico. Bueno, no hay legendaria, creo que no lo hay. No, no lo hay. No. Nos falta el transformable, pero no hay nueva legendaria. Eh, sí que hay un nuevo coche épico. Que si queréis que lo compre con las gemas que tengo. Que mirar ahí las gemitas que tengo. Bueno, pues si queréis que lo compre, ya sabéis, un like. Siempre apoyando al canal, chicos. Y veremos su habilidad, que es... Las bolas de nieve se dividen al contactar con un enemigo. Bueno, bueno, habrá que verlo. Eh, a todo esto. Que lo que sí sé es que han vuelto a meter, chicos. Y esto sí que es muy bueno para vosotros. Para mí... Bueno, sí, está bien, está aquí el, el, el, el país de invierno, me voy a meter a jugar. ¿Qué hace la vida aquí? No juego. Bueno, vais a poder conseguir la moto de nieve. Dejaré por aquí arriba el enlace a ese coche oculto. Y bueno, este mapa que también es necesario para tener el coche oculto ovni. Ni tan mal. Bueno, aquí abajo nos aparecen las cosas que debemos de conseguir. Bueno, si sí, el mapa está un poco cambiado, la verdad. Vamos a ver, vamos a testearlo un poco. Aquí estaba como un sitio. Ahí está. Que Necesitamos mover eso para. ¡Ojo! ¡Un objeto ya ¿eh? ha salido! Entonces si destruimos madera, efectivamente nos dan madera. ¡Ojo! Pues ni tan mal, ¿eh? A ver. Bueno, este no. Bueno, lo he destruido. Me han dado una bola de nieve. Y los tornillos.. Qué habrá que destruir, chicos. A ver, a ver, madera. A ver, tornillos, tornillos por aquí. A ver, qué nos puede dar los tornillos. Está aquí la madera, cógela. Ahí hay un tornillo. Y aquí se divide, está. otro ¡Oh, tres tornillos, chavales! Bueno, madera, parece ser que en principio es muy fácil de conseguir Es más fácil Os me imagino también que para conseguir estos objetos te tendrás que poner el, el trineo Os mola mucho ganar estos eventos, sobre todo para navidad chicos Ya sabéis que tenemos todos un poco, un poco más de días libres para jugar vale, Recolectamos la madera Ahí está. Bueno, y habrá que jugar bastante para abrir todos los regalos que nos van a regalar Crash of Cars. Nos darán coches nuevos, no he visto ninguno. No sé si vosotros ya tendréis alguno, chicos. Dejadmelo abajo en los comentarios como cómo vais con esta nueva actualización, todo lo nuevo que tenéis. Vamos a ver... Hoy de momento no me matan, estoy esperando a que me maten. Mientras tanto voy a reventada de láser este que le he pasado ¡Oh! como den estoy muerto ah, ah, ah. ¿Qué más juego nuevo ahí está el tema vidas, que bueno, es que vas a tener que aprovechar cada partida chico. vale nuevos coches, nuevo coche oculto como viene siendo costumbre, no lo hay hay dos coches nuevos comunes que aparecerán en los regalos. A ver raros. No hay. A ver. Aquí los dos coches de los juegos que todavía no los tenemos. Eh, coches de regalo dos más en raros y épico supongo que será el que nos ha aparecido antes el destornillador. Las bolas de nieve se dividen al contactar con un enemigo. Bueno, ni tan mal, ¿eh, chicos. Sí. claro tú le das con la bola de nieve a un enemigo y imagino que se dividirá. ¡Oh! ¡Ojo! ¡No, cocho, he corto! ¡Ostras, qué cosa, más, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, pues necesitamos abrir regalos, eh. Y que nos salgan chispas que apenas me salen y coches que la verdad que serán más fáciles de conseguir y un poco raro eh parece así no sé se mueve y todo va como bombeando vamos a ver habrá pintura nueva ¡Oh! sí gua ¡Wow! ¡Esta está guapísima eh chicos bueno esta es un poco rara me gustaría decir que queda bien pero queda un poco rara ¿eh? esta sí, esta es una sacada esta es una sacada estándar, élite, especial nada, no, especial más de lo mismo más lo mismo bueno y creo que no me dejo nada en principio lo hemos visto todo chicos eh, voy a abrir unas máquinas que me apetecen un montón imagino que que los coches nuevos me saldrán en, en los regalos hasta entonces no saldrán en máquinas y nada, lo que he dicho antes chicos, Dejar un gran like si os gustaría que subiera más vídeos si queréis que traiga ese coche épico que veamos su nueva su habilidad especial que solo tiene él y poco más Intentaré viciarme, chicos. Imagino que muchos de vosotros lo estaréis. Para conseguir todos los regalos. No, voy a abrir unas máquinas, pero vamos, que. Joder, me podría salir el chispas. A ver nos si alguno de los que necesitamos. uf y ese coche. Es que, es que. Ese coche fusionado nos va a costar un tiempo tenerlo, me da. Miedo. Eh, chicos, no lo voy a poder traer como me gustaría. Temprano, pero ya sabéis que yo voy a jugar mucho para poder enseñaroslo. A ver... Vale, el cochecito de golf. Ahí está. La cantidad de coches que tenemos, eh, chicos. Nada. Pues esto es que me parece una maravilla, eh, chicos. Recompensas de la fase. Hay que ir. Abriendo poco a poco el árbol navideño Tareas de la Fase Hay como tareas también Y pone que se termina el 19 de enero chicos Tenemos tiempo En principio nos va a dar tiempo No como la insignia de De las puñeteras velas Perdonadme la expresión Pero es que es He jugado ya una cantidad de partidas, he roto una cantidad de velas Que no me creo todavía Como no me han dado todavía, la insignia chaval 50.000 velas, vamos He rompido ya 100.000 100.000, no me dan la insignia He llegado, mirad, tengo por ahí un vídeo Tengo un vídeo chicos, que si queréis que os lo, enseño, yo os lo enseñaré Me salieron dos mega espectros y bueno, luché contra los dos, me quedé solo en la partida y los puede vencer a los dos Bueno, es muy épico, es un bug Aparte doble epicidad, porque me cargo a dos mega espectros Y nada, voy a abrir tres máquinas más Para redondear, a las 2000 El tractor, épica oh, El el por carcaz. Y bueno, oh, eh, el superviviente, ni tan mal chicos No, goche, venga va pues hasta aquí el vídeo de hoy. Intentaremos, no sé, viciarnos un poco para hacer este árbol navideño. Me hincharé a abrir máquina, chicos, para traeros cuanto antes este coche. Y nada, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars, que será pronto. Adiós.